Mostrarnos, bueno. ¿qué tenés ahí? ¿El álbum tapadura? Acá el álbum, acá, tapadura. Sí. Sí. ¿Ese eh, lo pedís especialmente este a la se pide, Sí, este se pide en la, en la página de Panini. Sí. sí. Así que, bueno, nada, es es acá mm, más bonito, más lindo la, la calidad de las páginas. Oh, sí. Sí, ya o sea, tiene una u, otra consistencia. Bien, así que, bueno, difícil la, de conseguir. ¿tengo, tengo la selección acá, la, la selección la, la he pegado, así que... La. Ya completaste toda la selección argentina. Ah, no, vamos, está re bonito. Déjalo, déjalo, déjalo. <risa> ahí, mira, déjalo ahí para que busquen a Messi, para. Ahí para que no brille. Ahí. A vos no te costó nada encontrar a eso, está Messi bueno. Ahí está, ahí está al final, mirá Ahí está, mirá es a, a, Ayer se había viralizado la, la foto sí. de Mateo, el hijo sí. de Messi eh, Que abrió el, el paquetito y, y consiguió al el padre hijo. Y estaba emocionado El más común de los álbumes es el de abajo Claro, este, este de abajo, que bueno, este es el, el, de el, el, el obsequio Y bueno, es el más común me habías preguntado si cuesta conseguirlo este sí. y se acaban rápido. El, el stock que hay en, en, en Panini se, se acaba muy rápido. Entonces sí. meterse a la página claro. estaría y, el salto y comprar contra. y esperar. Vos sos coleccionista de hace muchos años pues de hecho tenés la cajita, por ejemplo, de, de Rusia. Rusia. Acá tengo ¿eh? guardadas las, las Fibus que faltan para pegar este. O sea, vos ahí ya tenés toda la... Mostrarlo, abrirlo un poquitito y mostrarlo también porque estamos en presencia sí, de sí. un verdadero fanático. Ah, ¿no? este, bueno, estas Hay otro Messi ahí. <risa> lo tira así como, viste, claro. como canchereando. Sí, pero no, mira, acá, hay no, Uno solo, uno solo. Uno ahí tiene todas las, las figuritas y están ordenadas. ¿Dentro sí, Están ordenaditas para, para ir pegando por, por las, por por las secciones, ejemplo. la página. Claro, ya lo que... Ahí está, mira. A esa cámara, mirá, no, a la que está a la izquierda. Ahí está. Ahí está. Uh, uh, bueno, se te cayó. No pasa nada. Bueno, las tenés todas ordenadas, para, para, para ahí, de paso, De paso, mirá esto, mirá esto, porque la ah, verdad que vale la pena. Esta la, de Rusia. La caja del, del Mundial pasado. El Mundial de Rusia. De Rusia ¿no? ¿Sí, sí, sí. ¿Cuántos paquetitos has comprado para conseguir? No, compré eh, 140. Bien. 140 paquetes que con 128 tenés la cantidad de figuritas para... ¿A cuánto el paquetito? 150. 112 lo conseguimos en los ah. supermercados cuando apenas salió en la, no. la Fibus. Para, para, ¿Compraste 140? Sí. ¿Y qué decía 128? Son Con 128 ya alcanzas la cantidad de figos que trae el álbum Que son pero, 638 o sea, Debería no tener ninguna repetida nada, pero, pero, pero, es ahí, está, ahí está el secreto Nosotros, eh, bueno, Hay un grupo acá en Mendoza que se llama La, la Taberna sí. eh, Les mando saludo a los chicos, a las chicas y ahí nos juntamos se juntan en la Plaza Independencia a, a intercambiar claro. y ahí es cuando completas el álbum no claro, obviamente si no tú... compraste tantos paquetes no, no, de más. No, que la idea era comprar la cantidad para después cambiar las repetidas después las van a cambiar y, claro. y bueno las repetidas las cambiamos una por una no importa si claro. nos ayudamos mucho a llenar los álbumes la, la de Messi era la más difícil Ah, no es tan difícil la de Messi, sale, sale. Lo que pasa es que cuando a mí me tocó tres veces, era, era la semana que el, el álbum había salido y tuve en 40 sobres, me tocó tres veces. ¿Le crees a Panini cuando dice que imprime la misma cantidad de Messi que de un jugador de, no sé, de, de eh, Arabia Saudita o no? No, no lo sé, le creo. Y yo tampoco, porque hay un, hay un par de canadienses que tocaron muchas veces y bueno. Pero bueno, a mí me tocó Messi que me tocó tres veces. Igual hay chicos o chicas que le han tocado varias veces Messi también. Así que, así que eso, sí. lo que se dice que era difícil, además ah, creo que la vendían como. Lo que pasa Siempre es que que que hay un difícil, claro. no, no, porque, el, porque había dos estas. meses o no. Sí, están estas que son los extra. Ajá. Eh, los extra stickers que bueno, que vienen en varias versiones y estos no se pegan. Y bueno, son, son caras estas. Cuando, cuando yo era Ahí. chico se pegaban con plasticola. Escúchame, ¿qué la, función tiene esa de la el extra? figurita. Este es coleccionismo puramente ah. y vienen. Lo que pasa es que viene, esta viene en. Cada, son, son 80 en total. Vienen en base. Bronce, plata y oro Y así tenés de 20 jugadores 80 y viene una por cada 100 sobres más o menos Me han ido buscando la vuelta, ¿no? Sí, sí, lo, claro. Claramente Totalmente eh, El de Rusia lo tenés completo también Está, lo estoy, no, el de Rusia lo estoy ahí comenzando está? Está, Estamos ahí Porque también consiguió un tapadura Así que estamos con por De eso. Rusia Sí, sí, de Rusia eh, Julián Chávez del Móvil Vamos a la calle para conocer un poco más a los mendocinos En torno a las figuritas Compran figuritas, las consiguen, no las consiguen eh, Julián, querido, 9 y cuarto de la mañana ¿Cómo estamos? Bienvenido, buen día Tanito, vamos a la paz a tomar vino. ¿Qué hacemos trabajando esta hora? Mirá lo que es la mañana hermosa. Me mostrame me ah, un 360, chicho. Estoy feliz, es viernes. Voy a trabajar con mi amigo Rodrigo Galdeano. Vamos a comer cosas ricas. Pero antes, pasa el cafetero, una chica con corderito, con campera con corderito, la familia. Está muy linda la mañana. Tengo que encontrar gente joven, porque claro. Yo creo que la gente joven le, le, se engancha más. Te saludo. Sos un trabajador con un lampazo. Tu nombre. Buen día, Jorge. Jorge, te, ¿te enganchaste con lo del mundial y lo el álbum de figuritas? No, particularmente no. ¿Amigos? No he tenido sí, amigos. Pues, ¿Tan como locos? Sí, sí, sí. ¿Qué te dicen? ¿Les cuesta mucho conseguir la figurita? Les las figuritas? cuesta conseguir la figurita, sí. ¿Sí? ...y la que consiguen, por ahí la consiguen un valor... ...después consiguen otro en otro valor... ...entonces ya se complica. Ahora, se te, como que la mente se te ocupa en eso... ...porque tengo amigos que lo están haciendo... ...y hablan todo el día del álbum sí. de figuritas. Sí, la, la, es que todo el mundo va a hablar de la figurita. Y, y llegas a noviembre, pero en el mejor momento... Sí, sí, sí, arriba. Sí, sí, sí, sí, eso a esta altura del año ya... ...era sabido que iba a ser un lío... ...con el tema del mundial. Me decía Chicho Chacón, uh -huh. quien nos filma... ...que es eh, conocido, adicto de distintas cosas... Dice, ¿40 lucas para, para juntar un álbum? ¿Puede ser que te gastes tanta plata? Se me ocurren tantas cosas para gastar 40 mil pesos menos figuritas, sí, pero sí, bueno, yo a... no tengo esa... Por ahí Mira, no me va. Gusta, hay mucha gente que le gusta ese tema y lo va a gastar. Sí, sí. Y te encontrás gente que anda por el centro diciendo estamos buscando figuritas, ¿te pasa eso? Personalmente acá ah, en el local es eh, la camiseta Todo el mundo pregunta por ah, la, camiseta. ¿Cómo la camiseta la Están todos buscando la camiseta de la selección ¿Cuánto está? Estamos en un local de ropa, por supuesto De ropa deportiva, ¿cuánto está la camiseta oficial de la selección? No sabría decirte porque nosotros particularmente No vendemos ese tipo de cosas ¿Y las que vos vendés cuánto está? Eh, no vendemos nada Miramos, no, Pero es que no vendemos deportivos nosotros Bueno, gracias si no, bien. Nos encantado. Claro, piden pero no venden mira la cara de junto Hola, te saludo campeón ¿Te has enganchado con el tema de las figuritas del Mundial? No, me parecen horrenda. Contame por qué, porque tantas, me vos pongo a este lado, no, chicho, no, no, si no, nos da contra luz. Tanta gente copada y vos decís, horrible, porque, ah, no te gusta, no es que no te guste el fútbol, no te gustan las figuritas. te gustan las figuritas. Viste que hay, hay varios vagos en, en Instagram que dicen, yo te diseño un álbum mejor y lo hacen en un ratito y realmente no, se ve más linda. No, no la conocía, se ve más hay un pibe que debe tener tu edad que dice, mira, mira cómo te hago un álbum de figurita, lo pone a Messi, dice, acá le pongo un movimiento a esto y queda más linda. Evidentemente, pues si no le han puesto tanto amor al diseño. Sí, no, no, no. Estaba mucho mejor que la del 2010. ¿2010 estamos hablando de Sudáfrica? Sudáfrica, exacto. O sea que esta no te metiste, no porque no sos apasionado, sino porque el diseño te pareció horrible. No, Y encima esto sí. todo un lío para encontrarlas. Exacto. E igual yo trabajo en un local y no se consigue. No se consigue. Que te vienen y te piden las figuritas. Sí, la gente la pide mucho. ¿Qué le decís? No hay. Por ahora no hay. Pero se sabe que están tratando de mantenerlo para que cuando explote Ah, decís, datos, hay sí, Hay una inteligencia detrás de decir, no la alargue eh... todavía, todavía no, todavía no. Ahora. Totalmente. Gracias maestro, que ande muy bien. <risa> que ande bien no no le gusta el diseño. Muchos se han quejado el diseño. Mira estas chicas que vienen de una empresa. ¡Oh! Las estamos esperando desde temprano. ¿Qué hacen? ¿Cómo andan? ver dónde están estudiantes con de monografía de por nada de derecho civil chicas se ve que son muy inteligentes ah. suena difícil eso <risa> chicas jóvenes que estudian que abogacía sí figuritas del mundial les, les pegó por ahí decir yo quiero el álbum? no no, no, no, no la verdad no, nada no. pero para hasta qué punto no somos futboleras? por ejemplo Boca Godoy Cruz es mañana en el no cuándo hoy, es hoy? hoy bueno yo tampoco. mi papá ya me escribió para que vaya a ver nos ¿No somos... sos de acá? No. ¿De dónde? Misiones. ¿Vos? De Misiones también. Qué lindo, Misiones, chicas. Bueno, ¿cómo está Misiones con el tema del álbum de figuritas? ¿Saben si la juntan o no la juntan? Sí, me sí. parece que sí. Creo que salió la noticia de que hubo, el, hubo un nene que fue uno de los primeros en llenarla. ¿De Misiones? Ah, sí. sí. Bueno, ¿y en el barrio, en la familia, se habla de esto o no? No. Mundial de fútbol, sí. Sí, sí. Obvio. ¿Paran todo <risa> en Esperamos, noviembre? sí se sí. deja el libro de derechos civiles claro se, se, sí. de se deja Los todo Están... claro al menos ahí lo van a dejar un ratito de lado Sebastián no para de mirar ¿Qué le puede haber molestado el diseño eh, vos que la tenés recontra Clara qué tenía de loco este álbum sí. y el color anaranjado del fondo y o esas sombras esos contornos medios raros que hicieron y después, bueno, en, no sé, por ejemplo, en Chile es azul O en Estados Unidos, en Europa es azul el fondo Y vienen un poco más de figus Fíjate que ahí lo, los equipos que están ya impresos Las sí. selecciones Y en Europa o en, en la versión de Chile Viene una figu más que es el equipo que acá viene impreso Ah, acá ya viene el equipo Antes, sí, claro, antes la figurita claro, venía aparte Pero, la, la, la, bueno, el, la semana pasada en la plaza Habían chilenos cambiando Y eh, son azules, son más, más bonitas